Hola amigas de YouTube, aquí es su amigo CJ Eaxi. Bueno, en esta ocasión les traigo la introducción a mi canal Bueno, perros, este canal, bienvenido a su canal de guías, ayuda y entretenimiento Sobre los Grand Theft Auto, entre otros web Pero en especial sobre los GTA Este canal tratará sobre cómo superar algunas misiones Que se, le, se consideran muy difíciles para algunos suscriptores en, uh, Le enseño un método, una táctica para pasarla sin truco y sin mock de manera sencilla. También les enseñaré a encontrar armas y blindaje. Obtener co eh, vehículos, coches o carros blindados. Entre otras cosas. Suscríbete y diviértete. Esta es la introducción de CJ AXI. Bueno, es demasiado tarde. Pero suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si quieres aprender sobre GTA. Nos vemos en un próximo video. Adiós, perros.